Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. ¿Qué mejor para un viernes tarde? Que La potencia de fuego máxima y absoluta de la entrada de gaming. Room. Un viernes tarde de Semana Santa. Un viernes tarde de Semana Santa. Euska no. Digital, la única radio que no cierra en Semana Santa. Nosotros no cerramos ni aunque sea el fin del mundo. Eh, muy buenas. Bueno, perdona, perdona, yo en Julio me voy de aquí, te quedas tú solo, ¿eh? Bueno, oye. Eh, muy buenas a todos gamers. Enceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, Íñigo. Hemos vuelto, Joder, efectivamente. Es que con el hemos vuelto. Así que todos <risa> <risa> a jugar. Si ni siquiera has cuadrado con el, con el drop No no, no, es que el drop o sea, no va con esto El drop va con la potencia de fuego después O sea, ¿De no, no sé parece que, parece que no vives en esta casa, de verdad no, no, no. O sea, yo, hoy traemos no, no, potencia no, no, de fuego yo, yo, máxima yo pienso y absoluta. que ya vivo en esta casa porque ayer, hoy eh, el lunes, ¿qué es esto? Súbelo, anda Hoy los graves están más exagerados porque he puesto los altavoces, básicamente porque si no me voy a dormir. Así que, así que tengo aquí un altavoz aquí al lado mío, que me va a reventar el timpano de vez en cuando si yo hago así. Se nota hasta la vibración del sí, suelo. un poquito la verdad. Así eh, que creo que, que una un persona que comparte tu pensamiento de que se duerme es Gorka Villalba, Deón, de On. en la carbona. Creo que estás completamente de acuerdo. Completamente. completamente de acuerdo. Parece ser que el único que tiene potencia de fuego soy yo, a lo mejor tiene algo que ver la el pero bueno. Tú, tú no tienes sangre. Yo Tú tengo tienes chata. monster en la... <ríe> Aparte. <ríe> Eh, bueno, vamos a seguir despotricando como hacemos siempre Porque es nuestro nuestra única función porque Y objetivo quejarse, en la vida Porque quejarse siempre está bien Quejarse siempre está bien Así que bueno, hoy os traemos unas cuantas noticias como siempre Con sus buenas como, No me sale la palabra, lo he dicho antes y no me sale ahora Pero si contras No, eh, que, genera, genera, que controversia. genera Controversia Efectivamente, que genera Controversia eh, Y también vamos a contar con gente especial para Pues comentar para diferentes es noticias para cada es especial eh, porque el, el, el, el mítico de anuncio de seguros para gente despierta, lo mismo Así que dicho esto, Borja Hoy en Gaming Room Comentaremos las últimas noticias, incluyendo el metaverso de LEGO y Epic Games, Return to the Monkey Island y la retirada de un símbolo ruso por parte de Blizzard También hablaremos sobre Bandai Namco y Brandon Sanderson, como, tanto como del último parche de Ghost of Tsushima y Kingdom Hearts 4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 Leer el guión, dice. Leer leer dice. Abrimos este episodio 45 con la creación de Suedesco Ibérica. Eh, ¿Eh? Por si alguien no ¿Eh? conoce lo que es, al igual que yo cuando escribí esta noticia, Suedesco <ríe> es una editora independiente holandesa con 20 años de experiencia. Es decir, la... Digamos... Que el ejemplo más cercano que tenemos es Tesura. Por si no lo sabéis, que colaboran con nosotros. Eh, la primera oficina, como ya hemos eh, dicho, fue eh, eh, Se parecerá soedesco a Tesura, lo que un huevo de Sigue gallina, siendo, una, un, huevo sigue de siendo un editor independiente. Sigue siendo un, un huevo, sí. Exacto. Sigue siendo un editor independiente. Claro, como... Son, o sea, el concepto general parec... es el mismo. Bison, Sikoi no es lo mismo. Claro, técnicamente la, re la primera república, la segunda república, lo mismo, ¿no? <risa> Son dos repúblicas. Claro, lo mismo. Son dos repúblicas. Lo mismo. La base es la misma. Claro que sí. La base es la misma. Claro que sí. Esta es la primera oficina que tienen fuera de los Países Bajos. Eh, si se llama sodesco Ibérica, pues dónde va a ser sorpresa. Eh... En Chile. ¿Tienes el botoncito de Roneo? No ¿Lo tienes. Por el... ¿Lo tienes para... Perú. Perú. <risa> Eh, la editora llega de esta manera a Madrid. Eh, son encargados de títulos como Remotherth, Amon, The Sleep o Track Driver. Por pues si no os suena, tres títulos cargados de Epic Games. Eh, y parte de 01 Games, que eso sí que debería sonaros porque los entrevistamos hace un tiempito. Eh, también se incorporará al equipo de eso, de Esco ibérica Tras más de un año de negociaciones. Fíjate que nos dijeron hace tiempo. Cuando les contactamos para, para hablar sobre uno de los juegos que tuvimos la ocasión de jugar Que pues estaban un poco ocupados y tal, ahora tiene todo mucho sentido eh, ¿En qué se va a focalizar 0-1? En el departamento de porting ¿Por qué? Pues porque quieren continuar con porteos como el de Astria Ascending Que llevan ya unos cuantos y le están dando bastante duro Mi pregunta a todo esto es eh, Sodesco, obviamente quiere llegar a España para impulsar eh, de alguna manera el, el sector del videojuego español Que es algo que está un poco complicado eh, pero se están haciendo esfuerzos por ello. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya existe en España y el aporte que pueda dar a coste de lo que pueda querer conseguir Soedesco a costa de España, no sé si lo estoy preguntando bien, ¿qué opináis de esto, Íñigo? Eh, mi pregunta realmente es, mmm, aparte de ser una noticia más o menos poco relevante, de no, no, relevantes, relevantes. Yo, yo más bien diría que, que poco, es decir, una vez que se hagan cosas, pues igual podemos... O, o igual es que el análisis de la noticia es un poco escaso Pero más allá de esto, ¿esto es una noticia de apertura de un programa de ¿Sí? videojuegos? Sí, no. porque como ya he dicho, la mayoría de las, de las noticias de hoy Lo que van a tener, más que Info, porque o sea, Info no hay mucho, tenemos, es te, te, Teníamos Kingdom Hearts 4 Teníamos el metaverso de Lego teníamos El metaverso con... de Lego lo vas a tener tú ¿eh? Iberia ¿Qué es eso? Escuchen a este señor, por favor Es que tiene toda la razón o sea, es... eh... Teniendo en cuenta lo que ya existe De editoras en España de videojuegos Y básicamente lo que quiere poder llegar A conseguir su edesco, porque obviamente dice que quiere Impulsar el videojuego español, pero sí, nadie sí, se va a meter sí, aquí sí, Si sí. no consigue unos beneficios sí, sí, Kingdom que... Hearts 4 Que Kirby Déjate partir... de Kingdom Hearts que lo vas a tener luego eh, Que sí, que está muy bien todo lo que digan Que quieren hacer, pero mmm, ¿Qué pueden conseguir con, ellos con a cambio que, Con lo que tú has contado, mmm, no sé ¿Qué es, que es lo que van a poder Quiero conseguir. que hagáis especulaciones. Especul Pero si no conozco a la empresa, ¿qué cojones voy a especular? <risa> compañero. ¿Qué vos, puede, que, que puede querer, que querer es que conseguir? Me... ¿Qué puede querer conseguir? O mejor aunque que puede... lo... dinero? A ver, compañero. Que es que me estás dando una piedra de 500 gramos ¿eh? y me estás diciendo, juega pelota a mano con esto. Y yo, tío, que no, que me voy a reventar la mano. que Es que no tengo ni puta idea. Con lo que has contado, no sé qué eso es. ¿eh? Así esto. rápido te digo que quieren ni sé, dinero. que... Bueno, es que una empresa quiere dinero. Hombre, una empresa siempre quiere dinero. La cosa ¿Están Exacto. tan mal, mal va en Holanda para venir a España? Eh, no, no se llama, es expansionismo. Se llama Expansi expansión. sí <risa> Expansión, sí. vale. ¿Y a España por qué si tienen Alemania al lado, Francia al lado? No sé. Pues porque desde pues porque, Alemania... Desde, ¿Por qué venirse a España? Desde Países Bajos puedes... Eh, La playa. Puedes mm, comercializar con Alemania o con Francia de forma bastante fácil. Eh, igual necesitan una oficina en Iberia para tener gente, primero, que maneje el idioma y, segundo, que maneje el mercado. Claro, Latinoamérica también habla hispana. Sí. ¿Y por qué no a otro continente? Como puede ser Asia, teniendo en cuenta la potencia que tiene Japón o América, teniendo en cuenta la potencia que tiene Estados Unidos. A ver, porque en Estados Unidos tienes demasiados competidores, claramente, y porque en Asia lo que tienes es una barrera cultural e idiomática, precisamente, bastante grande. Entonces, lo que tiene más sentido es que empieces por una cultura no muy diferente a la tuya para que puedas entender a nivel económico y financiero el mercado en el que te estás metiendo porque si vas a entrar en Japón pues mira, yo no tengo ni puta idea de cómo está el mercado de los videojuegos en Japón más allá de Sony hombre, Nintendo, no sé y Nintendo, y ya está y ya está entonces que es lógico que empiecen por Iberia porque a Reino Unido desde Países Bajos lo tienes a tiro piedra pero bueno como no son un no una unión vaya. europea difícil ya y pero potencia tienes de videojuegos... Alemania y Francia ahí al lado entonces pues eh, sí si vas a abrir una oficina nueva pues, pues vete a, a España eso está claro o sea y playa <risa> creo que allí también ¿eh? creo llámame loco <risa> compárame compárame pues playa. esta era la especulación que quería yo hacer de ese de descubrimiento cuando tengamos más info sobre lo que hacen y demás la traeremos yo un día no había que mejor so noticia para introducir. ¿Eh? No había mejor noticia para introducir. Eh, pues a lo mejor sí, pero. En serio has dicho. Yo, vamos, a ir, vamos a ir de menos a más. Yo un día si que eras en serio has, a... co has cogido, has dicho, Soedesco Ibérica. Buah, ¡Buah chaval! ¡Qué chaval. Primera noticia. <risa> vamos, vamos a ir de menos a más. Vamos a ir de menos. Es que ¿qué necesitas clases que, de? de que necesita clase Olvídate de, de Soedesco ya. Seguimos. Créeme, lo he hecho. Ay, vamos a hablar de Return to Monkey Island, que es una mm, secuela que ha llegado con bastante aceptación por parte del, del público eh, va, va, luego hablaremos de lo que es Monkey Island en sí pero bueno, para situar un poco la, la cuestión, esto es una continuación de Monkey Island 2, es decir mmm, ha habido varios juegos más en la saga pero eh, vamos a omitir todos esos, y Ron Gilbert, que es el creador de todo esto, ha dicho, bueno eh, Monkey Island 1, Monkey Island 2 y luego viene este, ¿vale? para que sea todo esto canónico eh, se publicó hace unos días eh, el primer teaser. Eh, y, y bueno, en fin, con bastante aceptación. Ya he dicho. Eh, todo lo que estoy leyendo en el guión es repetir lo mismo, porque ya he dicho que viene después de Monkey Island 2. Sí, pero es Vamos una, a hacer hay una cosa importante que es el tema del. O sea, ¿cómo ponerlo de alguna manera? Son dos planos diferentes. Es decir, hay gente que ha dicho: Ah, pero si viene después de Monkey Island 2, desplaza Monkey Island 3. No. no. Se nota Depende que no han jugado de... juegos de Kojima. A ver, Efectivamente. Eh, esto es muy sencillo. El creador, básicamente, después de Monkey Sand 2, cogió y dijo, me piro, pues a partir de aquí ha dicho, si voy a retomar, retomo donde yo me piré, y al resto que le den, por culo. Claro, es como un universo diferente a la seguida de... No, no es un universo diferente. No, es es, es, es, es claro. lo que se llama un eh, reboot o un restart. Pero en vez de cogerlo por el principio, lo cogen por, por, por el medio. Pues ahí está. Pues y Íñigo, dinos, ¿quién va a participar en este desarrollo? No, yo lo que iba a decir, ¿quién va a participar en este desarrollo? Sí. Eh, pues, eh, bueno, gente que no sabe hacer prácticamente videojuegos, como Lucasfilm Games, Devolver <ríe> Digital y bueno el estudio de, John, de Ron Gilbert, que es eh, Terrible Box. Eh, básicamente, cómo se van a repartir el pescado. Eh, Gilbert va a diseñar y va a di dirigir el videojuego, eh, un señor que se apellida Gossman, que no sé cómo se llama, eh, va a participar en la historia y el que va a poner la eh, voz a nuestro protagonista, que es Guybrush Thripgood, es Dominic Armator, o Armator, o con lo que sea, que fue el que, el que puso en su momento la voz. También van a participar en la música los compositores Michael Land, Peter McCollen y Clint Bajakian. Y lo que yo iba a decir es que eh, como especialista máximo en la materia de esto, ya que Island? vosotros sois unos putos críos y yo no juego al ¿Y tú Murky eres Island? otro? <ríe> no, a ver, yo no soy un puto crío, pero yo no juego ah, al Ah, no, es verdad, no, yo es un abuelo. Yo soy un abuelo, pues pero era. no juego al Monkey Island. Eh, tenemos que saludar en este momento a nuestro querido Miquel Carmona, el señor producción, porque él sí que ha jugado a Monqués. A Miquel Carmona, a Rachel León. Hola, hola, estás por ahí, estás por ahí. Estamos aquí, aunque no lo parezca. Eh, primero de todo, ¿qué recuerdos tienes tú del, del original, de la, de la saga, o de prim del primer juego de Monkeys? ¿Ana cuáles jugaste? Eh, bueno, yo jugué en principio el primero y el segundo y empecé a jugar el tercero, pero no. No lo acabé, eh, pero bueno, de los dos primeros tengo muy buenos recuerdos, sobre todo lo que me reía con ellos, porque es que tienen unos comentarios que eran súper salidos de tono, muy, muy surrealistas y que te partías de risa directamente. Eh, el recuerdo que tengo también del, del primero es que los gráficos eran un poco para echarse a llorar comparado con lo que hay hoy en día, muy piselados, muy, muy cuadraditos todos, pero bueno, era lo que había en aquella época, los equipos que había lo que soportaban. Eh, lo jugaba en, en ordenador, en, en PC uh -huh. y, y sobre todo, pues eso La, la, la música, tengo el recuerdo De la sintonía del Monkey Island Es uno de los primeros recuerdos uno, Creo que fue, no sé si, si no fue el primer El primer juego que, que, que jugué eh, Tampoco he jugado demasiados la verdad eh, Este fue del que tengo mejor recuerdo, ¿no? El que me lo pasé, de, me lo pasé muy bien, además. Y además que no podías morirte, simplemente tenías que seguir, seguir, ir adivinando lo que tenías que hacer y siguiendo por... Una, es una aventura conversacional que llamaban uh -huh. entonces. Aventura gráfica. No aventura gráfica, aventura verdad. conversacional. Tú seguías eh, buscando a gente que le decías cosas, cogías objetos, usabas otras cosas, y bueno, tenías que seguir un, digamos, un camino pues para poder avanzar y, en el juego y... Y te lo pasabas muy bien, muy divertido, muy gracioso, sobre todo, pues eso, muy, muy estrambótico todo, y me lo pasé muy bien, la verdad, muy divertido. Claro, has mencionado que era una aventura conversacional, básicamente eh, lo que hacías era intentar interactuar con el entorno y con los sí. objetos que había ahí. Así ¿no? es, sí, sí, sí, sí. ¿Tú lo jugaste en ordenador ordenador, o en algún ordenador específico, estilo...? No, no, en no, un ordenador normalito, normalito, con una gráfica sencillita, no, tenía ninguna gráfica especial, ni nada por el estilo. no, no, no, necesario, porque porque los gráficos tampoco tampoco para tirar tirar la verdad. verdad. unos unos muy muy, simples. Pero que, vamos, tenían su gracia y su, su cosa. Tenían, estaban muy bien, la verdad. Para situar un poco a los oyentes, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de que el Monkey Island, la, el primero de todos, el secreto del Monkey Island, secreto del Monkey Island, que fue la primera, el primer juego que se presentó de la saga, estamos hablando de 1990 o sea, hace unos añitos ya, ¿eh? Hace ya, pues, 32 años. Pues, unos poquitos años, en, la verdad. En, Conclusión, en mi, en yo mi... no he catado eso, y ya no ha catado eso, y tú tampoco. No, pero yo he empezado a pensar, eh, en el 90, pues sean veintipico años. No, 32. Sí, 32, Íñigo, claro. te puedes sentir viejo, vale, ya está. Eh, sí, bueno. A ver, la verdad es que ha sido uno de estos juegos que ha tenido muchísimo éxito y también sí. ha sido portado a, a diferentes plataformas y se ha podido jugar en diferentes. En diferentes sitios. Eh, ¿Qué expectativas le, le tienes a este nuevo juego? ¿Crees que vas a jugarlo, Miquel? O... Hombre, yo un vistazo sí le voy a echar porque me parece interesante, ¿no? Y guardo tan tan buenos recuerdos de, de, del original y de la, y de la secuela que, que jugué y además pensando que la misma persona que Ron Gilbert, que fue el que creador de los dos primeros, está involucrado en este proyecto, pues me dan ganas de, de, de darle una vueltecita, ¿no? porque espero también que pues que vuelva bueno, un poquito ese, ese, esa cosa de. esa cosa canalla que tenía, ese, ese humor ahí sí estrambótico y que, que, me, que, me, que me gustó en aquella época, ¿no? Con uh -huh. gráficos renovados, claro. Y con, por supuesto estar adaptado a, la, a los gráficos de hoy en día, eso también lo espero. Lógicamente, además, no van a poner los gráficos de entonces. Pero bueno, que yo espero también que, que tengan un guiño a, a, a algo de aquella época no en cuanto a gráficos sino en cuanto a, a contenido y en cuanto a los, los, los las frases los comentarios los dos diálogos que eran eran desternillantes, eran muy divertidos claro porque nos has comentado que la tercera parte no la llegaste a terminar ¿Qué, qué le faltaba a la tercera parte que que no tuviesen las dos primeras eh, igual un poquito de chispa un poquito de ese, de esa de esa cosa que te hacía soltar la carcajada en los dos primeros en en la tercera se, se echaba un poco en falta yo creo y yo creo que es lo que me hizo no... Y luego también, también fue un poco circunstancias personales de que yo no disponía de, de tanto tiempo. Igual era más largo que los otros, que necesitaba dedicar más horas. Y esas horas tampoco las tenía yo. Un poquito fue cosa personal. Pero bueno, eché en falta eso. Un poquito ese, ese, ese canalla, ese humor canalla que tenían las dos primeras. Ya que comentabas el tema de, de lo de los gráficos, que sí que el primero, pues teniendo en cuenta los gráficos de hoy en día, pues obviamente es, es sí. ese, esa, ese cambio, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Tú tiras más hacia, por ponerlo, el realismo de los Horizon de tal de hoy en día o tiras más hacia el estilo retro 8-bit y demás? Hombre, yo creo que no son, no son excluyentes una cosa de otra. Esto tiene su gracia y estuvo bien en, en la época en que estaba. Hacer eh, hoy en día algún buen Island, por ejemplo, sería un, algo que no, no tendría ningún sentido con la potencia que tienen los equipos hoy en día. Hmm. Eh, está claro que eh, la potencia era la que había entonces y había que adaptarse. Yo creo que no, no lo hicieron por, por gusto esa calidad de, de, de gráfico, sino porque es que tenía que funcionar en los equipos que había y, y era eso o no funcionaba el juego. O sea que y no les quedó más remedio. Pero vamos, yo creo que sí que eh, cierto grado de, de retro pues está bien, pero hacer hoy en día algo que sea exactamente igual como se hacía entonces no tiene ningún sentido. Eso es mi opinión, por lo menos. Uh -huh. Pues oye, eh, la opinión más cualificada que de, toda la Básicamente, de, de, de los que estamos aquí la más cualificada de, es la suya. De quien, pues bueno, ha bueno. tenido esa experiencia y ha jugado a Monkey Island, eh, que por cierto esta, eh, este reboot, esta nueva tercera parte, digamos, eh, saldrá este año, pero sin fecha confirmada. Uh -huh. pues, Cuando salga tendremos a Miquel de vuelta por aquí para contarnos su experiencia. Es. Pero, gracias bueno. por eh, comunicar con nosotros. Un Encantado, saludo. muchas gracias. Pasamos a mencionar un aparato, y lo voy a denominar aparato, que voy a intentar pronunciar correctamente. AppSpec Gaming X Screen for Xbox Series S. ¿Qué coño es esto? Eh... Estamos hablando de una pantalla plegable. Una pantalla plegable literalmente, totalmente integrada, que se conecta a la Xbox Series S. A ver cómo explico yo esto. Pero, eh... pero, pero, pero, pero, espérate, espérate. A ver, coméntame. Espérate, eh... A ver. Dinos, señor, eh... dinos. Uh... Ups, que es la marca. Gaming X Screen es. No, no, no. Su nombre. Lo, lo voy a buscar. Voy a lo voy a buscar. Tienes porque, un link porque... ahí muy bonito. Ah, va. Porque. ¡Ah! Pero es. ¡Sí! Coño, es esto. Es esto... Llegamos tarde, eh. Os digo que. Hay... Bueno, por mucho que lleguemos tarde. No, no. Eh, Os digo ¿Lo vas de... a mostrar? Os digo de verdad que llegamos tarde. Aparte de que. Hostia, no, aquí dice que solo eh, quedan 10 unidades De hecho, esta mañana quedaban 20. Eh, digo que llegamos tarde porque estoy yo lo he visto en más, en más sitios Sí, pero bueno, o sea, lo comentamos igualmente El producto es eh, el que estáis viendo ahora Efectivamente pantalla, básicamente. Es una pantalla eh, que puede convertir tu Xbox Series S en lo que literalmente parece un portátil es decir, eh, si estáis viendo el streaming, si no da igual, pero si estáis viendo el streaming es una pantalla que se enchufa directamente sin ningún tipo de cable ni nada parecido a la Xbox y que convierte pues eso, la Xbox en que tenga una pantalla. Eh, ¿Por qué yo creo que es más viable esto? Por el diseño base de la Xbox, que es un rectángulo. Eh, entonces, como datos, eh, no necesitas más que una toma de corriente, porque si estáis viendo, lo estaréis viendo, que ya tiene todos los enchufes integrados. Eh, cuenta con 11,6 pulgadas, que es el tamaño máximo para poder adaptarse al espacio de la consola 1080p de resolución a 60 hercios Y altavoces estéreo integrados Y eh, como ya he dicho, solo se, solo se requiere el cable de alimentación eh, ¿Cuál es la gracia de todo esto? Son 250 dólares Y pocas unidades en reserva Con pocas me refiero a que efectivamente a momento de estar emitiendo esto quedan 10 unidades Y esta mañana, hace menos de 12 horas, quedaban 20 Así que. Mmm, que luego repondrán, supongo. La cosa está en. verdaderamente renta compras un Xbox Series S que, como sabemos, es nada más para digital, no tiene entrada de disco. para tener que gastarte tus, tus buenos 250 euros en la Xbox y otros 250 adicionales para la pantalla. cuando puedes comprarte, no sé, un portátil por ese precio. Villalba. Primero quería comentar que la descripción gráfica que has hecho para aquellos que no estén viendo en directo. un poquito carente. En detalles, dame, tú la, dame tú la tuya eh, Tenemos un aparato conectado junto una caja Una caja Cuya tapadera se abre siendo la pantalla Básicamente. Básicamente Ya, pero es que tu caja es la Xbox Exacto, <risa> sí. pero es que para que los oyentes puedan entenderlo Efectivamente, es como la, la tapa se dobla, es la pantalla, la tapa se dobla Como lo haría un portátil, es que es literalmente un portátil Una caja cuya tapadera. Es un portátil, o sea, a ver, la idea a ver, de diseño a es un portátil a ver, es que es la única forma en la que realmente puedes acoplar una claro, pantalla claro. a la Xbox con el diseño que tiene. Claro. Una Nintendo, chicos. Yo, una yo, Nintendo yo, DS de toda yo, la vida. Una Nintendo DS, pero muy gorda. Yo decía que llegamos bastante tarde porque esto yo creo haberlo visto hace como por lo menos dos o tres semanas en los medios americanos. Y básicamente el, la pega o el problema que tiene esto es que, punto número uno, olvídate de usarlo cerrado. Porque cerrado tapa la salida de ventilación de la... De la consola. Lo cual hace que estés jodido eh, Punto número 2, la pantalla no es especialmente buena Porque las pantallas de ese tamaño ni son muy brillantes, ni tienen HDR, ni nada de esto Y punto número 3, el altavoz es bastante eh, cutrillo Entonces, como concepto está bien, pero si esto costase 100$, pues mm, bien Pero es que cuesta 250$ pero, Yo es que tengo una pregunta ¿Para qué quieres una pantalla? ¿Cómo que portátil? Claro, a fin de ¿Te, cuentas... Te, tú te, hace, ¿Te hace falta conexión a internet obligatoria? No, no, en absoluto. Si yo voy a jugar un Horizon Zero Dawn, que ya sé que en Xbox no hay, pero aún así, si yo voy a jugar un juego de historia cu de cualquier tipo... Un Halo. Un Halo, vale. Para, para jugar cualquier tipo de juego de historia, nunca ha sido necesaria una conexión a internet. Pero Jamás. Quiero decirte, te hace falta... Eh, pues es, que, es que no le veo el fin... Vale, la idea, la idea de esto es la siguiente. Eh, yo voy be, en un be, avión. Irte al parque. Yo voy en un avión. No, olvídate del parque. Yo voy en un avión. Yo voy en avión. Y tú en un avión, pues te llevas la Nintendo, porque Nintendo hace consolas portátiles. Pero claro, yo no tengo una Nintendo. Yo tengo una Xbox y yo no quiero jugar a Nintendo. Yo quiero jugar a Halo. Entonces le puedo... Conectar una pantalla y conectar una toma de corriente y miras, Pero en un avión no hay tomas de corriente Pues de hecho sí, sí que las hay sí, porque sí, ha habido los, un pavo de hecho Que ha sacado aviones, una foto En eso. los aviones sí hay tomas sí, de, hay corriente. de corriente o sea Al final esto es una forma de switcherizar la Xbox Básicamente sí, pero... pero quiero decirte, para las 12 horas que vas a estar Como mucho en un viaje Eso es un viaje intercon inter intercontinental sí, de hecho, sí. 12 horas Sí, más o menos hmm. Te vas a comprar 250, una pantallita... A eso es a lo que voy yo. A eso es a lo que voy yo. Cuando por 300 te puedes comprar una Nintendo Switch, o 350, me da igual, o por ese precio, por el precio del Xbox o te compras más la pantalla, un libro. te compras un portátil. O te compras un libro y lees un poco. Y mira, estás en el viaje de 12 horas, <risa> no, lees un poco. Pero es que la, nuestra generación de hoy en día no lee el libro. No sabe leer. <risa> no sabe leer. Estamos de acuerdo. Madre mía. Entonces, eh, están los Pro... ¡Hostia! ¿Puedo llevarme la Xbox a cualquier parte? ¡Claro! ¿Me pueden robar la Xbox en cualquier parte? Los, ¡Claro! Ese es el otro problema, que es un aparato muy gordo. Y pesado. En plan, muy gordo. Créeme, mi, yo tenía que cargar una PlayStation 4 de una casa a otra. Hmm. Había que comprar el maletín exclusivo, esa mierda pesaba. Esa esa es la gracia. Eh, a todo esto yo quiero hacerte una pregunta, Íñigo, eh, a ti. Eh, que es la siguiente? ¿Tú bueno, tú, yo, todo el mundo sabe. Que la Xbox Series X, no la S, la X, eh, tiene literalmente potencia suficiente para echar por el ventilador suficiente aire para mantener una bola de ping pong en suspensión. ¿Con la S pasa lo mismo? Digo yo que no. Esperemos que no, porque si no tienes literalmente no, es, pero, una no, salida no, de humos no. encima de, de tus piernas. Nunca existe un Botafumeiro o sea... Gamer. <risa> En fin. Eh... Entonces, eh, ¿qué opináis? ¿Estáis a favor de pillaros una Switch, un portátil, un libro, eh, la pantalla Senadores para la Xbox? Por 250 euros, un e Comprarse Ese, una Switch Esa es la gracia, porque tienes los 250 de la serie SS más la pantalla Conclusión, 500 pavos, cómprate un portátil no, Pues eso ¿No? Sí, un portátil sí. gamer ¿Portátil gamer por 500 pavos? Hay bastantes centros, ¿eh? Bueno, pero utilizas un servicio de estos de juego en la nube Y, y con antes. un portátil de 100 pavos te vale Juego en la nube, perfecto para ir en avión Básicamente Jala. <ríe> Vamos a continuar con más noticias porque vamos a hablar del tema favorito Parece ser de, mm, mm, mm, de Gaiska, aparte de los indies, yo, que es yo, China yo, ¡China! Yo creo, a ver, mentira, mentira Yo mentira. creo que Gaiska tiene una fijación con los chinos, yo creo que es envidia Déjame, tiene Nvidia. Déjame, sí. déjame, no, envidia tengo la gráfica eh, No, voy yo No, esp espera, un momentito eh, antes hemos comentado la noticia de Return to the Monkey Island Con Mikkel, efectivamente me, espera, de por, deja, por Porque la idea ha sido espera, suya Porque la deja, idea ha sido suya Entonces, deja, ¿de quién no, ha sido esta idea? No me deja deja introducir. Dejar llevar el introducir Bueno, vamos a hablar sobre China Porque parece ser que quieren andar en corto A los streamers por sus Altas ganancias Porque parece ser que consideran Bueno, que es un mal ejemplo eh, Como en casi todo el mundo Los ingresos de los streamers chinos con, eh, Vienen o de la promoción de productos o de las donaciones de los espectadores barra suscripciones eh, Esto da igual en todos los países Pero el gobierno chino considera una falta a los valores del país Y un peligro para sus jóvenes Que los streamers puedan ganar miles de euros al día Porque no China dan, Que no dan un ejemplo correcto El estado plantea limitar el gasto diario de los usuarios Así como los ingresos eh, ...que pueden recibir los streamers... ...y también se valora censurar más estrictamente... ...los contenidos que se comparten... ...un poco más, qué peligro tiene... ...no, no hay God Barriety chicos... No según, ...según los datos que da el Wall Street Journal... ...se plantea limitar los ingresos diarios... ...a 1570 dólares... Eh, ...sin... ...haber especificado tampoco... ...cifras de límite de donaciones... ...de los usuarios... ...por ponernos un poco mm, en contexto... ...el negocio del streaming en China... ...son unos 30.000 millones de dólares al año... Eh, el 70% de los chinos consumen este tipo de contenido. Vamos, eh, yo os diría que el 70% del mundo en general. ¿Y el 75-80? Eh, aproximadamente 700 millones de personas. Eh, ahora, no sé cómo voy a pasar a dar la bienvenida a Borja Arbosa, con el que todavía no he hablado y no sé cómo se le oye, porque parece ser que es un experto en asuntos chinos. A Rachaldeón, Borja, ¿nos oyes? Borja no está. Borja, Borja Arbosa. Borja nos oye, pero Borja no está hablando. Pues mientras aparece Borja, eh, voy a comentar porque precisamente dice Íñigo, no sé por qué voy a hacer esto, era lo que quería explicar yo, no me dejáis explicar nada. El retorno de Monkey Island, antes lo hemos comentado con Mikkel, porque la idea de añadir esa noticia ha sido de Mikkel. Esta idea ha sido de Borja. Así que no soy yo el obsesionado con China, es Borja. ¿Borja Arbosa, Rachal León? No, no, no está. No está. Ah, Darme un segundo que... que no lo voy te a dejamos comentar. Solucionar. No me habéis dejado comentar. No, no podía hablar. No me no, estabais dejando no, hablar. El 90% de este programa es tu voz. De eh, hecho, no. De hecho, no. De hecho, no. Es verdad, Borja tiene un pequeño... Al inicio y al final... Sí, sí, sí, un poco, sí. una pequeña... Bien una Bueno, entonces, eh, mientras que conseguimos contactar con Borja, ¿tú qué opinas de este negocio, Villalba? China es comunista. O sea, precisamente te, iba, precisamente te iba yo a eso. Es decir, ¿por qué China quiere ser tan estricto con todo sí, sí, y el sí. resto del mundo, hombre, son estrictos? Sí, dentro de lo que cabe. Sí. ¿Tanto? No. Tú y yo vimos el científico comunista, biólogo... Sí, estamos, estamos de acuerdo, sí. acuerdo. Estamos de acuerdo, es verdad. Marxismo. <risa> Digamos que Villalba y yo estamos viendo una serie un tanto bonita, eh, aquí off topic absolutamente completamente. Mientras eh, Borja entra, en, mientras Borja en, entra materia. en escena, entra en materia, entra en escena, efectivamente. Como, hablemos del biólogo ruso <risas> comunista que colocaban. ¿Cómo era? Como dato, como dato curioso, eh, hay una serie muy bonita en Netflix, eh, espacio no patrocinado por Netflix. No, pero hablemos del biólogo. Ya, pero primero vamos a poner en contexto. que esto. no, porque no, no me presenté en Netflix que no nos pagan. Vale, vale, no nos pagan. Ale, fuera. Eh, un biólogo ruso, cosa ¿Qué? rara, aunque Rusia ahora mismo está un poco delicado, eh, que eh, aparentemente dejaba las semillas por la noche al frío para que eh, las plantas que brotasen fuesen genéticamente modificadas de manera natural para que fuesen más resistentes al frío El hombre Nikolai Babilov Dilo al micro porque no se te oye Nikolai Babilov Efectivamente eh, Entonces, ¿por qué? Ah, no lo sé Digamos que China es, China es un poco rara Este pavo no era, no era... ¿Este pavo era chino? No, este pavo era ruso Este, este pavo era un prorruso comunista... Raros, Mar sí, En fin, eh, cosas de Stalin y demás eh, Pero bueno ¿Cuál es la, la cosa? Pues, pues que pasó eso Y obviamente lo consiguió, pues no Pero sembró ahí un poco en plan entre la gente Un pues, poquito más entre de las, Curiosamente, eran campos ucranianos Vaya un poco, un poco tenso este tema, aunque lo vamos a comentar después eh, De todas maneras Vamos a volver al tema que nos estamos yendo mucho Off topic ya eh, China, porque sí, Esto sí que es verdad que en su momento ya se planteó y se planteó hace cosa de, vamos a ponerle unos 3-4 años, el tema de que China fue el primero en solicitar que se limitasen, como ya se ha hecho hace poco, eh, los horarios eh, de juego para los jóvenes. En plan, eh, pueden jugar X cantidad de tiempo, X días, tal. Eh, porque China tiene muchos valores de cara al país. Pero hay una cosa, que es el último punto de la noticia, que Íñigo justo no ha comentado, así que voy a aprovechar a comentar yo, eh, y es una cosa muy bonita, ¿Qué es? No lo dice por la salud de la gente. Vaya, eh, no lo dice por la salud de la gente ni nada. Lo dice porque el gobierno ha tomado esta decisión por la preocupación de que los jóvenes, seducidos por tales cifras de dinero, prefieran tratar de convertirse en influencers en lugar de desarrollar trabajos productivos para el Estado. Esto va de la mano de una noticia que dimos un día pasado, un pasado día. Un pasado día. Un pasado día, un día pasado. Un día pasado, día pasado eh, en el cual China... ¿Cómo era? Lo de los influencers afeminados... ¿Te acuerdas de la noticia? What? Esa, sí. es, esa noticia la eh, dimos o la pasamos por alto porque era en eh, pisan mierda. No sé, pero me acuerdo. Eh, en la cual desfavorecía, en plan puteaba a los, mm, a los hombres influencers chinos que no eran masculinos Espera, no, ¿Tambú? creo que te estás equivocando con la pava que no, era no, bajita. No, esa zorra no. ¡A la oh! venga! Ya está. La, la pava de metro cincuenta que decía muerte a los hombres más bajos de metro sesenta no. A ver, eso, eso es es era que, Es que eso era muy turbio, ¿eh? Eso era muy turbio. Jugadora de Valorant, <risa> me <ma, ma> acuerdo. <risa> Jugadora de Valorant. Bueno, eh, vamos a llamar a Borja a ver si... Borja Arbosa, es, esa, esa ha sido mi idea desde el principio, una conexión telefónica. Pero, como no, pues... pues Problema, no... Problemas del directo, como siempre. Problemas sabe, más ¿no? del directo, como siempre. A o sea, ver... es lo que tiene. Hola Borja, ¿está usted en directo? ¿Me oye? Ahora sí. Ahora sí, a ver, espera que te subimos. Yo lo digo solo por canal izquierdo. Yo es también. posible, ¿qué tal? <ríe> sí. ¿Qué tal? Las complicadas entradas de audio, ¿verdad? ¿sí? En Las directo. Problemas directo. De audio. En directo. ¿Qué le tenemos que consultar al experto en China? Porque bueno, no, digamos no que por esto ha sido, idea, este señor. ha sido idea de Borja y por tanto quiero saber su opinión porque la última vez me mandó una noticia del eh, Gran Turismo 7 y me la pasé un poco mmm, por encima. Entonces, eh, Borja. Arbosa, experto en China. Borja sí. experto en China. ¿Qué, ¿Qué opina usted de esto y por qué ha traído esta noticia aquí? Como, como experto en China puedo decir que no tengo ni idea porque nunca he estado allí, como experto en darle noticias a Gaisca en las cuales pasa de mi culo, puedo decir que el verídico lo que ha dicho porque la última noticia efectivamente pasó de mi culo. Pero esta no, y, y de hecho te tenemos llamar legislación la que si acaso soy, si acaso Bien. puedo decir que China es evidentemente una más en subirse al carro de que hay que legislar lo de los streamings, porque ya hemos contado en ediciones anteriores de este programa, creo que de otros que también estoy en esta casa también, sí. pues que el tema de la publicidad, los streamers, hay que controlarla. Lo de los ingresos quizá no se ha visto tanto, y bueno, que se diga que son un mal ejemplo para los críos, pues eso es una cosa interna, cultural suya. Aquí pues supongo que a nadie le importa que, que su hijo quiera ser streamer de mayor, aun cuando vaya a sacrificar su carrera eh, de estudios o universitaria para hacerlo, y luego acabe sin ser un streamer y sin estudios, que bueno, sería un poco lamentable. Pero claro, como en China, pues tienen la economía en teoría como la tienen de controlada, le van a decir tú a fregar suelo. Pero yo creo ser streamer, suelos. Uh, yo no tío? entiendo mal ejemplo viendo a influencers como el SOCAS, que te enseña a ¡Ostras! crearte más una cuenta. No, no, no, no, no, in, eso ya es muy turbio. Individuos que te enseñan valores del trabajo como Yo <coughs> Madre mía. En fin, no, sí que es cierto que eh, hay mmm, cientos de streamers en, en todos los países del, del mundo. Hay algunos que no son que no son buen ejemplo, pero sí que eh, digamos que se vende un poco como, como el resto de famosos, una falsa sensación de, de dinero rápido. De haber rápido. triunfado en la vida, sí. De, de Primero, de haber triunfado en la vida, rápido o no rápido, claro. Luego al final la gente ve lo que ve y, y obviamente hay streamers que son muy... Uh, como se dice, nuevos ricos, no, en el sentido uh -huh. de ser ostentosos y de lo que de lo que consiguen. Entonces eso lógicamente atrae atrae mucho y, y digamos que a diferencia de ser futbolista, que si uno tiene ya 18 años y no ha empezado a tocar un balón en su vida, dice a ver dónde voy yo a, a tocar balón y simplemente dice cualquiera que más o menos caiga en gracia en Internet, pues puede, puede conseguirse aquí el... el... Sí, pero, el de dinero. Pan, sí, pero no me bien. gustaría a mí remarcar una cosa y es que ya no es cuestión de lo que has dicho tú, que también, que lo que has dicho tú, Borja, del tema de, claro, es que de mayor las familias pues no van a tener trabajo, no sé qué, porque esto. Es que el gobierno toma la decisión porque eh, los jóvenes prefieren tratar de convertirse en influencers en lugar de desarrollar trabajos productivos para el Estado. O sea, ya no es cuestión de que se preocupen por las familias claro, y por futuros oficios. Es, es que se preocupan de que le den pasta al Estado. Claro, por supuesto. Es que es lo lo que, lo que es, o sea, el, el, China... Claro, de lo que sí, claro, se preocupa un Estado claro, como... Claro como el chino, es primero del, del beneficio del propio Estado. Es pero decir, eso China y todo el individuo no no no. no, no, no, porque en, no, en España... Tú tienes... es algo de lo que se preocupa cualquier Estado, solo que China es el único que se atreve a decirlo. A ver qué Estado se sostiene teniendo a 40.000 streamers, de los cuales solo claro, pero... 10 pagan impuestos... ¡Andorra! Pero tú en España tienes eh, unas posibilidades de, de, de eh, hacer tu propio itinerario... Laboral, como te salga de los cojones. Siempre claro, que el Estado no que, te va a decir que, nada. Que los impuestos. Eh, China tiene un, vamos a llamarlo un marco jurídico un tanto más estricto donde quizás sí, sí. tienen formas de mm, obligar a, a alguien o de limitar los ingresos de alguien para que ese tipo de de cuestiones no sean tan atractivas. Han establecido tres horas de juego una viernes, una sábado y una domingo para los jóvenes y según lo que pone aquí le cito textualmente, también se valora censurar más estrictamente los contenidos que se comparten. O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar a cortar diciendo di o sea, bajo la palabra censura sin que parezca esto una dictadura? Eh, yo no creo a que es un que, que programa. Es que, es, que, as... es que China es una dictadura. Os pongo al día. China no si abiertamente te... bueno, bueno, chicos, no, sí. ha sido un placer hablar programa con vosotros. Mucho... <risas> a ver, pero lo que acaba de decir Borja, técnicamente... A ver, ¿no? técnicamente, bueno, puede que sus valores... sí ¿China cómo se declara? Comunismo, ¿no? China, ¿China propiamente cómo se declara? Borja, experto en China y experto en leyes. ¿China cómo se declara? ¿Cómo se definen? Pues no sé si se definen como algo, pero vamos, el estilo de su régimen, evidentemente, a poco que tengas algo de autoritarismo y eso te puede llamar República. algo de dictadura, ¿no? Entonces, República. El, el sistema económico me da igual, que sea republicano, que sea presidencialista, porque hay repúblicas o, o, o, o monarquías o, o presidencialismos, y al final lo importante no es eso, lo importante es lo que permitas la libertad individual. Se claro. Según Wikipedia, república, Estado unitario, Estado socialista, Estado comunista, claro, o sea, eh, eh, China al final eh, se define como una república socialista y comunista. Lo que... A ver, es que os puedo poner otro caso que tampoco sienta muy bien a veces. Eh, Cuba también se define como una república, pero compañeros, si Venezuela. tienes una estructura de partido único y si tienes... Ti, sí si ser una república, una monarquía o un imperio no es intrínsecamente nah, nah, bueno o nah, nah. Malos, solo son formas de gobierno. Lo importante es derechos fundamentales y libertades públicas, Efe, ¿hay o no hay? Efectivamente. ¿Podríamos efectivamente. entonces considerar su censura como represión? Pues sí, no no claro nos metamos sí. en barca claro que, sí, que, que, que Ya lo hemos definido como dictadura. Que, ya todo, no que, todo, que todo lo que necesitas saber sobre esto, coges, vas donde la ONU. Y la ONU normalmente la tiene no dice, bien no definidas a, a, a las dictaduras y te dicen qué derechos y libertades hay en cada país. ¿Para qué ir donde la ONU cuando puedo ir donde Borja, vos, experto en China? <risa> eh, Borja, es que ricasco por participar con nosotros. A ver si otro día dejamos de hablar de China, por Dios. <risa> Un placer. Yo, si, si volvéis a hablar del gran turismo, ah no, que no habéis hablado. Bueno, en caso estaré encantado de volver. Igualmente, Agur. Agur. Yo quiero ver... Eh. ¿Por, qué, ¿Por qué otro método voy a, vamos a tener que conectar hoy con alguien? O sea, para la entrevista a lo mejor. telefónica. Para la entrevista a lo mejor. porque el Discord no ha funcionado, o sea. Ya, ya te Ay. he dicho desde el principio yo que línea telefónica, pero bueno. Eh, vamos a pasar con la siguiente noticia. Y esta noticia viene con un, sim, un signo, símbolo, no sé cómo se dice, de interrogación obligatorio. ¿PlayStation adquiere Kojima Productions? A ver, si tiene un símbolo de interrogación No es una noticia Siguiente noticia Es una pregunta ¿Por qué? <risa> es que por Dios eh, En el banner promocional de Playstation Que si no lo conocéis son muchos juegos Perdón. divididos con barras El año que viene Como nos caiga la grabación de un programa en Semana Santa Nos cascamos un especial o hacemos algo Porque hablar de actualidad en Semana Santa Es rajarme las venas O sea, de todas estas noticias Una ha sido más o menos interesante Que era lo del Monkey Island o sea, me Gracias Miguel ser... Me parece más interesante las rápidas eh, oh, pues las rápidas oh, luego las hacemos rápido, no te preocupes oh, eh, Por si alguien no conoce el banner promocional de PlayStation Es una imagen en la que están todos los juegos eh, de First Party de Sony divididos con barras ¿Qué es First Party? Por si alguien no sabe El apartado First Party está dedicado a los estudios internos de Sony Es decir, los estudios que forman parte de Sony eh, Y aparecen pues diversos personajes de, de los juegos eh, El año pasado se filtró que con eh, Gemma Productions Estaba cerca de firmar un proyecto con Microsoft, por lo tanto Que ahora aparezca en el banner De First Party de Sony Es un tanto extraño cuanto menos eh... Esta imagen se renueva periódicamente eh, y, por ejemplo, en el último año pues, se ha añadido MLB de Show y se han intercambiado Horizon Zero Dawn por su secuela, el Forbidden West, y el Gran Turismo Sport con el Gran Turismo 7, el nuevo. Eh, otra teoría también es que Kojima cambia de oficinas, o más bien se expande, tal y como hemos comentado antes con cómo se llamaba la empresa, no me acuerdo. Eh, la primera. Soedesco, so soedesco. La, la trae de noticia. Soedesco so ibérica so claro. noticia de cabecera y es muy sinvergüenza no es capaz ni de acordarse por lo menos ha empezado con esta. O sea, claro. esta noticia como hemos dicho otra teoría también es que Colima aumenta sus oficinas de expande habiendo confirmado él también o sea directamente lo ha dicho buscar una eh, expansión este rumor, este rumor, perdón, sitúa las nuevas oficinas de Kojima en Los Ángeles para colaborar con PlayStation Studios, que es el equipo de productor de Uncharted y la serie de las tofas, entre otros. Entonces, pues, tendría sentido esa colabo de PlayStation-Kojima, eh, pero no por el apartado de videojuegos, sino por el apartado de cine. Y por último, Jim Ryan, que es el director ejecutivo de PlayStation, lo hemos mencionado 483 veces aquí por lo menos, eh, confirmó que se comprarían más estudios. sea, ha dicho en plan, sí. Pa, pa que, esto viene para largo Recalcando la compra de 5 estudios por parte de Sony en 2021 Que es lo que ha pasado Entonces, eh, teniendo en cuenta que se ha añadido efectivamente Death Stranding Al banner promocional Teniendo en cuenta que no es un estudio first party de Playstation ¿Qué esperamos de esto? ¿Como experto en Death Stranding, Gorka Villalba? ¿O mejor, en Kojiman? Ah no, ese es Aitor, pero bueno, así. Bueno, sí Gorka Villalba ver, es, Esto me parece más un rumor, una teoría Como es un rumor y una teoría, yo quiero saber tu rumor y tu teoría Pues yo quiero comentar que mi cámara, la verdad... Funciona genial. No la ponemos porque. No Porque así. es que, no hay, no, hay que no hay que abusar. No hay que abusar. A ver, quiero comentar que Kojima ha hecho en el pasado maniobras de, ma de marketing bastante uh -huh. curiosas. Uh -huh. una, creó una compañía falsa, si no me equivoco, para patrocinar el Metal Gear Solid 5. Sí, de hecho, sí. ¿El 5 el 4? No lo sé. Yo tampoco. Pero aún así, sí. Eh, de este hombre me, me creo cualquier cosa. Me parece muy lógico. Si estuviese con nosotros eh, Aitor Marañón. ¡Llama a Aitor! Espérate. <risa> no, no lo voy a hacer. Si estuviese con nosotros Aitor Marañón, nos comentaría, nos comentaría la teoría que tiene, pero bueno, de todas maneras. Íñigo, ¿tú qué opinas de Kojima Productions? Y yeah, hasta aquí tengo teniendo en cuenta Teniendo en cuenta lo que ha creado de Death Stranding ya, eh, que literalmente, cito textualmente, Kojima no entiende su propio juego, yo, o sea, ya no, no sé. Yo creo qué que, que te es Nomura. No, no, no. Kojima no entiende su propio juego tampoco. Kojima ¿Qué? no entiende Death Stranding. Eso, eso, eso, eso, eso, es textual de una entrevista. Eso es lo que... ¿Y tú crees que yo creo que <ríe> Eso es que lo quieres? que él ha dicho. O eso el, es lo, lo eso que él quiere, quiere que, que tú yo crea? <ríe> eh, ¿Cuál es la gracia de esto? Que si creemos que Kojima Productions va a pasar a ser parte de First Party de Sony, ni de coñísima O sea, eh, Kojima está demasiado top y si busca expandirse es porque busca colaborar, no estar bajo mandato de... Eh, sí que es verdad que Death Stranding es mm, de momento de, de play Además de estar en orden vital, Pero si no me equivoco en Xbox no está eh, ¿Que a lo mejor se busca una colabo por el apartado de cine? Honestamente, no lo sé. Si vemos que Kojima dirige la secuela del eh, Uncharted, por ejemplo, pues a lo mejor nos encontramos en que viene aquí Nathan Drake y se pira al superespacio con una alienígena como novia. Yo y lo, y luego es Mario Bros. Y luego es Mario Bros. Y, y bueno, ya aparece Kojima con un porro, que sería bastante lo normal. Así que, dicho esto, nos vas a comentar, Villalba, el metaverso. Empecemos con una noticia relevante. <risa> ah, ah, ah, ah, ah, ah. Encima el muy cabrón se, coge, se pone a mirar se pone el, el, el móvil el cuando móvil. viene la noticia relevante. Si os ponéis a insultarme de esta manera, ¿qué queréis que haga? <risa> con dos palabras, Epic Games y Lego. Epic Games y Lego. No, perdón, Lego y metaverso. <risa> y Sony, no Le Lego y metaverso. Es. Epic Games y Lego quieren crear un metaverso para los niños. Epic Games ha anunciado una inversión de 2.000 millones de dólares para construir su propio metaverso, rivalizando con el de Facebook. Esta inversión llegará financiada por dos empresas, por un lado Sony y por otro lado Kirkby, fundadores del grupo Lego. Cada una de las dos compañías proporcionará 1.000 millones de dólares. Mil más mil son... Mil. cuatro 4.000. Venga, adelante. Hasta luego. Sabemos matemáticas. ¿Seguro? Esta no es la primera inversión por parte de Sony. En 2020 la compañía invirtió 250 millones de dólares en Epic Games, mientras que en 2021 se añadieron otros 2.200 200 Otro a rodillas. esa suma. Uh -huh. Lego, por su parte, anunció hace unos días la creación de un metaverso para niños y, familiares, y familias, que apunta a un Roblox o un Minecraft basado en el universo de Lego, ya sea un Spider-Man de Lego... No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. ¿Nunca has querido ver un no, spider no. contra un Nathan Brake? ¡No! Contra Batman. <ríe> ¿Qué quieres hacer? ¿Kingdom Hearts Cloud versión 1.2 HD 4K? ¡Descarga Mega! Director Scott. Eh, de cualquier manera, aún estamos muy lejos de presentar esto de parte de esta compañía. Es que al final eh, Los anuncios estos de Metaversos y tal Sí que es verdad mucho, que aquí Sony Mucho marketing Sony ha metido sí. pasta Pero Sony es el menos relevante de todos Porque creo que Sony ha metido pasta Un poco por, por estar en el ajo No por nada más O sea Unreal a fin de cuentas Es un motor potente de huevos Unreal 5 además Tiene más potencia que nunca Y el 6 tendrá más Sí Pero cuándo sale el 6 No tenemos ni idea Así que de momento Tenemos que manejarnos con esto Pero sí que es verdad Que Lego sí que está buscando De una manera activa Participar en ello Es decir Sony lleva ya tres años Metiéndole pasta a Epic Pero no ha hecho nada como tal. Yo creo que LEGO se ha dado cuenta que los niños nuevos no saben leer. Yo creo que LEGO se ha dado cuenta de dónde puede tener su, su gran auge. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Como genere un VR chat versión LEGO, en el que mmm, tienes a gente de 48 años siendo Hatsune Miku, pues va un poco muy turbio. ¿eh? Los juegos de LEGO son los mejores para niños. Son, los son la... juegos de LEGO son de los mejores para niños, estamos de acuerdo. De todas maneras, eso no significa... Que sean exclusivamente. O sea... No, pero quiero decirte... Los juegos de Lego tienen calidad. Sí, pero a lo que me refiero es... Eh, ¿Hasta qué punto tú sabes? Porque esto sí que es verdad... Que aseguran que... Esto, no sé si lo he puesto aquí o no. Ah, sí, vale. Eh, de estas más compañías aseguran que se mantendrá la privacidad de los niños, el control parental y la salud infantil. ¿Cómo puedes asegurar tú eso? Teniendo en cuenta que puede venir un pavo de 48 años y genera una especie de VR chat y... De, de la misma manera que te lo hace Fortnite. Sí, sí, sí pero Miami es que, me lo confirmó. Sí, pero es que Fortnite de por sí nunca te ha confirmado que vaya a tener control parental y seguridad para niños. O sea, Fortnite es un juego de tiros que por mucho que tenga personajes muy bonitos eh, que son de dibujos y en el que puedes jugar siendo Naruto con Batman al lado, eh, creo que no tiene, es un juego para Creo niños. que tiene un déjà vu del último capítulo. Me parece no, bastante No, no creo que, que volvamos a tocar el tema de Fortnite. En no. A ver, a lo que te voy es, y por mucho que no te guste, es lo que hay eh, Fortnite ahora mismo es el metaverso que existe Porque el metaverso de Facebook es inexistente, el metaverso de Lego se quiere crear Y Fortnite, en ese concepto de metaverso, que lo comentamos precisamente en el último capítulo Es cuando puedes juntar 18 cosas diferentes y que por motivos que desconoces No tengan sentido, pero funcionen bien ¿Sabéis que el metaverso viene de un libro en el cual era en plan... malo? Era... En... Venía un libro de 1900. Hombre, claro, la distopía y la utopía siempre han existido como dos conceptos... Sea, el Ready Player One, sí. pero la gente moría. Por el... Ya, pero es que Ready Player One es una utopía. Corrección, no, una... es una utopía distópica. Que, por un poco créeme que, que, que utopía no era. A ver, en, en Ready Player One el metaverso es una utopía, mientras que la realidad es una distopía. O sea, eso es lo que hay. Creo eh, que mejor hablamos de Blizzard. ¿Qué esperamos de Lego? ¿Qué esperamos de Lego con su metaverso? Eh, spider-man contra... Batman. Íñigo, ¿qué puede hacer Lego con un metaverso? Eh. Bloques. Vale, ¿más allá de eso? Bloques digitales. <risa> ¿Cómo crees que va a interconectar Lego a gente con un metaverso? Siendo Lego, porque es Lego. Es que es muy buena, ¿verdad? Con, con piezas. ¿Bloques? <risa> vale, eh. ¿Bloques? como vosotros no dais vuestra opinión, la voy a dar yo. Eh, asegurar tal y como dicen La privacidad de los niños Control parental y salud infantil Es físicamente inviable Porque no sabes quién coño se va a unir a esto Y si existe un vídeo en Youtube Que es eh, Speedrun de baneo en Club Penguin Me espero cualquier cosa Así que dicho esto Lego, cúratelo mucho Tienes las herramientas, dale vida Y Sony gracias por la pasta Y vamos a cerrar ahora sí la sección de noticias con Blizzard. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho Blizzard? Ha eliminado la Z de los trajes de Zarya. Por si alguien vive debajo de una piedra y no lleva aquí desde el 2016, Zarya es un personaje, el único personaje ruso de Overwatch. Eh, nombre original, Alexandra Zaryanova. Eh, y tiene dos skins, espe específicamente dentro del juego, en el que pues, la letra Z eh, existe, es decir, está ahí como símbolo. Eh, estas dos skins son Frente Siberiano y Frente Ártico, y varios usuarios de Reddit pues, se han dado cuenta y han publicado capturas de Ah, mira, así está antes, así está después. El único cambio es que ha desaparecido la letra. Eh, se refiere única y exclusivamente, no os penséis cosas, a la inicial del nombre del personaje, bueno, o del nick. Eh, pero... Pero la Z, eh, la letra Z del alfabeto latino es actualmente el símbolo que se vincula a los partidarios de la invasión rusa. Y eh, comenzó a verse pintado en los vehículos de las tropas de Putin en la frontera de Ucrania, por lo que Blizzard ha dicho: eh, pues a lo mejor es una mala idea mantener esto aquí, teniendo en cuenta que la pava es rusa. Eh, entonces, como tal, ¿dónde se encontraba el. Esa, esa, ¿Dónde se encontraba el este? Pues eh, la, la Z en cuestión se encontraba a la altura del pecho, en, en el margen izquierdo. Entonces, digamos que lo que viene a ser en el juego dentro, pues está bastante visible. Eh, ¿Qué opinamos de que haya que hacer literalmente esto para que la gente no te tache de prorruso? Que cambien las zetas por ñes Eso estaría muy guay, la verdad. <risa> yo he estado pensando todo el rato en la zeta del zorro y luego he estado pensando cuando has dicho lo de la ñ, N. en super ñ ¿No sabéis qué es super ñ? Yo estaba pensando. Digo, en somos en jóvenes, en ñ. jóvenes, no somos abuelos como tú, vale. Mira, es que es que es que es que os habéis perdido. Es que lo de la ñ es... Yo, yo una ñe. Os habéis perdido aquí ni la, cona, la, la vida, ni la vida, cona. os habéis... Para los que estéis viendo esto, tanto en YouTube como en Twitch, eh, lo super está poniendo Ñigo en pantalla. ¿Super Ñ? Su... Pues nada, pones, cambias la cita por una Ñ y... Ya vale, está. para, lo, para ese, los... Ese, ese mata franceses, ¿no? Para nuestra para nuestra hostia, generación efectivamente hostia, tenemos un nuevo... La figura es muy creepy, muy creepy. El sí. personaje es creepy. No, el personaje Es todavía... un super potato con una capa. No, pero el personaje todavía tenía su gracia. No. Vamos a ver si Mister... podemos ver este vídeo. Muy maravilloso! Como bueno, chicos, hoy en los que Digital reaccionamos a. <risa> Oye, que Digital reaccionando a vídeos. Eh, Nada, pues mientras Inigo pone en pantalla el vídeo, eh, ya no tenemos... nos hacemos cargo de posibles traumas. Para los de nuestra generación ya tenemos nuevo meme. Y básicamente esa es la gracia, o sea, ¿por qué hay que llegar es a estos extremos? Es decir, ¿la Z se ha adquirido como símbolo prorruso? Sí. ¿La Z es un símbolo prorruso? No. O sea, a ver, sí, a ver, sí, sí, una Z como inicial de nombre porque es un símbolo, pero es cuando se toma una cosa como un símbolo de algo, automáticamente es símbolo de algo, otra cosa, o sea, es como lo de la esvástica. Precisamente eso te iba yo. ¿Tú crees que el saludo nazi al principio era nazi? No, al principio era un saludo usado por la legión romana. Claro. ¿Tienes eso? ¿Tienes probado eso? Puede vas a nuevo. Es, es que son vamos miles de ejemplos que puedes poner de cosas que han sido asimiladas por una facción concreta. La Entonces, aparte de ahí es usada ¿tiene en la religión hindú, en la japonesa y en otros muchos sitios. ¿Qué sin fue tío? antes, el laburo o la esvástica? Eh, que fue antes? No, co convivieron, coincidieron. coincidieron. Es decir, coincidieron. pero el lauburu no, es no es nazi y tiene literalmente la raíz es la misma. No, no Sam, Carmona. La raíz es la misma, Carmona, pero no es que no es lo mismo, es que estamos hablando de símbolos. Ya, y, ¿Y yo te estoy hablando a... de que el Lauburu y el, el, el, la esvástica tienen unas similitudes altamente potentes sí, pero que y entonces... tiene esas similitudes altamente potentes porque la raíz es la misma. Pero de qué coño claro. estamos hablando, Carmona? A ver, ¿qué tiene que ver el Lauburu aquí? Pues que el Lauburu es una esvástica redondeada, básicamente. Pero, pero entonces ya no es, no es una esvástica. <ríe> no, pero no estás, pero no cuál es el point punto? de poner el Lauburu? point el point es de que eh, al igual que el Lauburu no es nazi la Z de ver, Hola, me llamo Zaria, mi inicial es una Z. Car no es Carmona. Carmona, si te aparece un, perso pero... un personaje de un videojuego diciéndote, "No, este saludo es el saludo de mi país inventado y su saludo es un saludo nazi." Pero es que no es No, no estás no estás llegando a mi punto. A lo que me refiero no, no, es es que, es que tu punto es un punto muy fino y muy retorcido, ¿Tu punto es a que, que que es no es Gracias, que no es. Es, es decir, ahora mismo no todas las esvásticas son nazis, ya, pero es que como ellos abusaron de ese símbolo es un símbolo que este, este, está manchado y que tiene Culturalmente una, hablando, está ligado a, ese, a eso. Una reputación eh, terrible. Entonces, eh, lo mejor para que no te vinculen con el significado de ese símbolo es no utilizarlo. Pues con la Z como inicial ahora mismo está pasando exactamente igual. De, de cualquier manera, a mí no me parece muy correcto que esto llegue a ser necesario. O sea... Supongo que yo tengo un nombre que empieza por Z y que a mí me gusta pero, usar pero, la Z como no, lo que, no, pues. que no es eso, Carmona. Pues, es que sí, para el caso. Pues durante unos cuantos meses vas a decir: Pues mira, voy a esconder un poco sí, de la ley. Sí, pero la cuestión es que no es después cuestión, no va a reintroducir la Z. No no pero, no pero no es cuestión de que tú de antes lo uses y te encuentres con esta resignificación. Es cuestión de que en los casos en los que se pueden modificar, pues, por ejemplo, los productos de ficción. Que, que son productos vivos, quiero decir, en, en, en videojuegos, por ejemplo, se pueda hacer como forma de respeto al bando mmm, invadido. ¿Vale? O sea, no vamos a empezar ahora a quitar sí, todas sí, las sí. S de Superman, porque si las pones en un espejo parecen zetas, porque eso sería una estupidez, porque las pelis ya están hechas, pero en un videojuego que encima mmm, tiene modo online y el tema está, digamos, todavía haciéndose en no, vivo, es digamos, 2016. Sí, da igual, pero lo siguen manteniendo. Si, si han hecho estos cambios es que lo siguen manteniendo. Pero una para ti, ¿qué significa el lazo morado, por ejemplo? ¿El lazo morado? El lazo, el lazo morado. morado a día de hoy, si no me equivoco, es feminista. Eh, pues el lazo morado también significa eh, haber sobrevivido a, algún habla, cáncer, habla al micro. a un cáncer de estómago o esófago. Vale. Pero tú ves un, un lazo morado ¿Y, y, un tú, lazo y tú lo ligas con el feminismo. ¿Y un lazo amarillo? Búscalo. ¿El lazo amarillo de por sí para qué es? Dímelo. Hay varias. ¿No lo sabes? Eh, Tengo cara de saberlo. ¿Independentismo? También sí. cáncer. Es que creo, creo que cualquier de, color de, significa de, de, de cáncer hecho, De hecho el amarillo es niños con cáncer Creo que cualquier color es cáncer, literalmente Bien, Vale, la eh, gente muere, o sea, ¿sí? algún problema con ello ¿Pod ¿Podríamos avanzar un poco en el tema? Sí, porque y, creo, creo que, que el, no estamos llegando a los mismos puntos no, no, Así que no, no estáis llegando a ningún que punto Que cada uno que... opine lo que crea que es necesario y lo que crea que ya es un extremo Pasamos a las noticias rápidas A ver si esta vez son rápidas porque, en fin, tenemos mucha plancha todavía y vamos a empezar eh, mencionando que a partir del 27 de abril la aplicación de escritorio de Bethesda.net va a desaparecer y los juegos se van a migrar automáticamente a Steam. Esto no hay nada que opinar, así que siguiente noticia. Eh, el juego Ghost of Tsushima ha recibido el parche 2.18, su última actualización planeada. Mediante la salida del parche han aprovechado para dar las gracias a la comunidad por todo el apoyo recibido. De cualquier manera... Super Punch no dejará de lado el soporte del juego para posibles errores, pero no traerá más contenido al juego. Como fan de Ghost of Tsushima, ¿qué opinas al respecto? Como fan que no he jugado en mi vida ese juego, puedo decir que sí. ¿Le darás un try? Mm, cómpramelo. Gente, poned bote para comprar el Ghost of Tsushima y por favor, venga, siguiente noticia Square Enix anuncia Kingdom Hearts 4 Esto es una noticia rápida sí. Como ¿Ves? parte del décimo ¿ves? aniversario de la serie Se ha anunciado Kingdom Hearts 4 A pesar de que no se sabe la fecha de salida Ni en qué plataformas está disponible Se sabe que dará inicio a un nuevo arco Por eso es rápida, porque no hay info ah, Antes de no, también quiero comentar Pokémon Escarlata también fue una noticia rápida. Pokémon Escarlata también fue una noticia rápida. Y, pero... y, me, y me has puesto como noticia in, de introducción no sé qué Iberia. <risa> Mira, con, te vas a quedar con tienes? eso. Gracias a eso te vas a quedar con eso. Tira Yo, por delante. En fin. Más el, cuestiones. El comprador del primer NFT del primer eh, tuit... Tweet... Por favor, quiero que leas esto y después te quedes vale. en silencio. Venga. El comprador del NFT del primer tuit intenta venderlo por 48 millones de dólares. Y la oferta más alta que recibe es de 280 euros. Bien. O, dólares, perdón. El usuario pagó 2.000... No, 2,9 millones por el NFT en 2021 Y, pre y preveía conseguir al menos 25 millones por su venta Ganancias de las cuales la mitad La mitad donaría a la beneficencia Quería conseguir aproximadamente Unos 12 millones para la beneficencia y Iba a conseguir 140 ¿Para 140 euros 140 euros. <risa> en fin eh, La versión next del videojuego The Witcher 3 ha quedado retrasado indefinidamente Tras tomar las, las riendas del proyecto Que estaba en manos de Saber Interactive eh, al suelo, absolutamente. Banda y Namco y Brandon Sanderson. Tras la colaboración de George R.R. R. Martin con Hideta Kamiaza aquí en Elden Ring, parece ser que también habrá una con Brandon Sanderson, por si no lo conocéis, el autor de la saga de los libros Nacidos de la Bruma. ¿Quién tiene en mente crear un Soulsborn? Y para acabar de poner. No, bueno, para acabar. Casi. No, pero. Noticia estrella, para, en mi opinión. Kirby ha ganado un Grammy. ¡Aplauso! Bien. Eh, no, vamos a poner la canción para agilizar un poco No, pero sí que vamos a comentar La canción ganadora del Grammy es un cover de uno de los temas clásicos del Kirby Superstar de 1996 Un juego de la NES sí, sí, Ah, sí. Pero, La canción es Meta Knight's Revenge en una versión Jazz Para aquellos que lo quieran buscar, con que busquen Kirby Grammy, les sale directo y por último eh, vamos a hablar en las noticias rápidas de nuestros siguientes invitados Que eh, son Tape a Build Memories La aventura de terror en primera persona desarrollada por Black Chili Goat Ya está disponible en la Playstation Store y en Steam por 20 euros. Está ambientada en la Galicia de los años 90 Y ayer eh, jugamos un poquito en streaming Que lo tendréis eh, disponible en nuestro canal de Youtube eh, para hablar de ello vamos a eh, charlar con Miguel Ángel Alfaro y con José Massa, que son parte del equipo de Black Chili Goat. Vamos a ello.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 Ya tenemos todo el pescado vendido, ¿no? Pues ya tenemos todo el pescado vendido Con, eso, con esto terminamos el episodio 45 de Gaming Room Ya no queda más Qué que agradecer, agradecer a la gente Así Agradece, que vamos a, a ir por partes Primero eh, agradecemos como siempre a Mikel Por su trabajo en la producción Y en esta ocasión también de colaboración eh, Agradecerte a ti Íñigo por el trabajo de control, sonido, cosas oh. Y de la colaboración también Que bueno, oh. hoy, ha sido, hoy ha sido un poquito escasa eh. Pero bueno, pues sí. <ríe> como siempre también Gorka Villalba Gracias por acompañarnos hoy y también a Borja, que lo hemos tenido en, en nuestro breve espacio. Y agradecer también al, a los chicos de la entrevista, a José y a Miguel Ángel y a PlayStation times por patrocinar la sección. Eh, y bueno, ya obviamente a vosotros, a los que estáis al otro lado de los cascos, de los auriculares, de camino al trabajo, de camino a casa, en el bus, metro, en la ducha, yo qué sé, me da igual, eh, por escucharnos, por acompañarnos en otro episodio más. Eh, no voy a alargar esto mucho más, eh, nada más que deciros, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco, como siempre, eh, y nos veremos de nuevo también muy pronto, volveremos, a pesar de que Íñigo odia esa expresión, volveremos. Así que dicho esto, feliz viernes, buen fin de semana y feliz Semana Santa.